Gracias, eh, presidente. Si en el turno de defensa de esta moción hacía un breve diagnóstico sobre los servicios sociales y la necesidad de llevar a cabo una reflexión muy seria sobre el modelo, porque creíamos que ha quedado creemos que ha quedado desfasado en algunos aspectos, puesto que creció y se desarrolló en una sociedad, en la sociedad de los años 80, que tiene eh, poco que ver con, con la actual. Eh, en este turno, me gustaría referirme a otras dos eh, cuestiones que creo que son importantes. Por un lado, la grave situación de, de pobreza y exclusión en la que nos encontramos y, en segundo lugar, referirme a la difícil situación en la que se encuentran los ayuntamientos para prestar a la ciudadanía unos servicios sociales de base adecuados. Eh, respecto al, al primero de los, de los asuntos, eh, algunos datos que ilustrarán bien a sus señorías eh, cómo nos encontramos en este momento en España. En el 2017, eh, un total de 12.338.187 personas, es decir, un 26,6% de la población residente en nuestro país está en riesgo de pobreza o de exclusión. Si comparamos este escenario con el 2008, que entonces teníamos 11 millones de personas, en el 2017 tenemos más de 12 millones. Por lo tanto, para volver solo a los valores anteriores a la crisis, tendríamos que sacar de la pobreza un millón y medio de personas. Eh, parece que por los diferentes datos que nos llegan en relación al PIB y en relación a las tasas de pobreza, ambos elementos no van de la mano. Es decir, cuando amenaza la crisis, los primeros dañados, los primeros que sienten la crisis es la población más pobre y cuando se controla o se está diciendo que salimos de esta crisis, estos deben ser los últimos en beneficiarse. De hecho, todavía no se han enterado. Si hablamos de pobreza, de exclusión y de pobreza y de mujeres, la pobreza tiene rostro de mujer y esta no es una frase hecha, sino que es una cruda realidad. La tasa de pobreza entre las mujeres incrementó en el 2007 por segundo año consecutivo y vuelve a obtener una cifra récord. Estamos hablando de un total de 5 millones largas de personas, de mujeres, en riesgo de pobreza, 470.000 personas eh, más que el número de hombres que se encuentran en la misma situación. Eh, también, si hablamos de privación material severa entre mujeres, estamos hablando de un 5,3% de la población, cuatro décimas más que los hombres, o si hablamos de hogares con baja intensidad de empleo, un 13,2%, también ocho décimas más elevada que la tasa masculina. Si hablamos de, de empleo, nos encontramos un poco con la misma situación. La tasa de actividad de los hombres es un 22% superior al de las mujeres. La tasa de paro femenina es un 19%, frente a un 15%, con una diferencia casi de 4%. Punto. Si hablamos de trabajo a tiempo parcial, pues las cifras también son muy, muy claras, el 24% de las mujeres frente al 7,3% de los hombres. Bien, también podríamos hablar de pobreza infantil y veríamos también que las cifras son escalofriantes. Eh, espero que estos datos los ayuden todos a, y a todas a reflexionar y a, quizás, eh, todavía mover el, el apoyo a, a esta moción. En cuanto al segundo de los puntos, a la situación de los ayuntamientos. Sin duda, uno de los grandes damnificados durante la crisis han sido los en, las entidades locales, con la reducción de los recursos que recibían para hacer frente a, unos crecientes, a una creciente demanda de servicios eh, sociales. El Gobierno del PP tomó algunas decisiones de carácter económico financieras que afectaban a las cuentas de los ayuntamientos. Una de ellas era esta ley de racionalización y sostenibilidad que hoy pedimos que se derogue. Es una medida que lo que pone encima de la mesa es un ataque, un ataque frontal a la autonomía local. Esta reducción del marco competencial municipal se concreta en diferentes actividades y servicios, pero esencialmente afecta a la asistencia social, rompe con el consenso básico al perder los ayuntamientos la autonomía para el ejercicio de los servicios sociales, tal como se desprendía de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985. También se olvida de esa regla de la máxima proximidad como principio inspirador de la distribución competencial. Y en consecuencia, las competencias no son ejercidas por el escalón administrativo más próximo. Vaya terminando, señorías. Sí, a los ciudadanos y a las ciudadanas, sino por el nivel que se considera más eficiente. Así, eh, yo creo que ha llegado el momento de revertir esta situación y de apostar por una remunicipalización que veremos que da buenos resultados. Y como ejemplo, podemos poner los ayuntamientos del cambio. Gracias.